En todo el proceso de, del viajando por lo invisible y también por los aprendizajes previos que llevábamos nosotras en, en nuestro propio viaje, eh, veíamos claro que apostar por una estrategia de cambio organizacional pro equidad que es el, el tipo de, de estrategia que hemos tenido como presente en nuestra cabeza todo el rato que hemos impulsado este proceso, ha sido clave. ¿no? Nosotras, lo que hemos aprendido en este tiempo, también acompañada de, de amigas, asesoras, de lecturas interesantes y demás, ha sido darnos cuenta que, el, que conseguir... O sea que Lo que teníamos claro es que queríamos fomentar que organizaciones que fueran más coherentes y que pudieran ser un instrumento para generar sociedades más feministas, o país, ¿no? O sea Menudo reto nos estábamos planteando, ¿no? Entonces, ahí no servía cualquier cosa, ¿no? Llevamos años ya viendo un montón de gente que se da cuenta que estamos denunciando que es importante generar procesos que generen una igualdad real y no solo una igualdad formal, ¿no? Y para esto entendemos que esta estrategia de cambio organizacional de género puede dar algunas luces, ¿no? Hay un tema para nosotras que ha sido clave de esta estrategia, que es eh, retomar que las organizaciones en sí, como grupos, tenemos una responsabilidad en este cambio. ¿no? Hace años pensábamos que con cambiar el discurso o lo que hacíamos era suficiente y ahora ya nos hemos dado cuenta que además de eso tenemos que cambiar nuestras propias organizaciones. ¿no? Yo tenía una compañera que decía que durante años estábamos pensando qué nos pasaba a las mujeres para que realmente no participáramos en las organizaciones sociales de igual medida. ¿no? Y ahora lo que nos hemos dado cuenta con este enfoque es qué les pasa a las organizaciones o qué, qué tipo de modelos estamos impulsando en las organizaciones de trabajo, de valores, de, de discursos que hacen que no se generan modelos igualitarios, sino que lo que se hace es lo contrario, se reproduce la desigualdad, incluso en organizaciones como son las del tercer sector que tenemos unos valores que pueden ser transformadores de apuesta por la justicia social, por la igualdad, y de repente en nuestra práctica cotidiana estamos haciendo lo contrario, ¿no? Con lo que para nosotras esta estrategia pasa sí o sí por hacer una revisión crítica de cómo son nuestras organizaciones y cambiarlas, ¿no? Hacer este cambio integral. Pero aquí otra clave es que a veces nos ha pasado lo contrario. Nos hemos puesto a mirarnos por dentro cómo es la gestión de nuestros tiempos, si trabajamos en equipo o no, si hacemos una toma de decisiones igualitaria o no y nos hemos puesto a mirarnos tanto el ombligo que se nos ha olvidado que esto era para generar una sociedad más feminista. Entonces, de repente, no es como esta importancia de generar, revisar nuestras organizaciones, pero con un equilibrio claro entre lo que pasa en nuestros colectivos y que esto tenga un impacto social realmente en nuestros contextos y en lo que estamos haciendo, ¿no? porque si no, ahí, ahí hay un problema. ¿no? Entonces, este enfoque para nosotras ha sido revelado. ¿no? Bueno, y también, también otra cosa, otra de las claves sería que esto de la mejora de las organizaciones no haga que perdamos el feminismo por el camino, que esto también nos pasa mucho, ¿no? Nos ponemos a hacer procesos de revisión de la gestión de conflictos, hacemos trabajo en equipo, damos roles, hacemos un montón de cosas y de repente, como todo sirve para ser más igualitarias y más horizontales, de repente nos damos cuenta que llevamos semanas y de repente la reflexión feminista se nos ha pasado, ¿no? Se nos ha olvidado y se nos ha quedado relegada a, a un segundo plano, ¿no? Este tema del enfoque para nosotras ha sido la clave principal. Teniendo claro este enfoque, luego serían los siguientes pasos. ¿no? Para hacer procesos que sean realmente transformadores, vamos a necesitar hacer procesos a largo plazo. ¿no? Esto no es algo... que de repente empiezas a incorporar una nueva metodología y ya te cambia el chip, te vuelves feminista, tú, tu organización y el contexto en el que vives. Ya podía ser. ¿no? Sería Nuestro mundo sería mucho más justo y mucho más igualitario ya. Pero no, ya nos hemos aprendido que son procesos a largo plazo que necesitan de muchos recursos. Y cuando hablo de recursos, hablo de dinero, porque el dinero también es importante. Y queremos utilizar recursos para organizaciones más, más igualitarias. Pero no solo de eso, hablo de tiempo, de personas que le pongan cabeza, que le pongan ilusión, energía, que, que invirtamos en capacitarnos mejor, en estar más preparadas, en, y para todo esto el tiempo es imprescindible, que las organizaciones es, es el recurso más preciado, ¿no? al final eso es, es importante, ¿no? y para ello en todo caso hace falta una voluntad política clara, no es suficiente con que haya un par de personas majas que tienen esta apuesta clara en el colectivo, sino que tiene que haber una apuesta colectiva, esto no es que todo el mundo esté en todo todo el rato, pero sí, se pueden delegar responsabilidades y demás, pero tiene que haber una apuesta como colectivo. Si no, este proceso que es tan transformador ¿no? y que supone cambiar nuestras bases cotidianas y también ¿no? como nuestro imaginario y nuestra visión de cambio social, implica una responsabilidad de toda la organización. Eh, yo como primera clave sería como comenzar. Es decir, creo que no hay una fórmula. Eh, sí que puede haber metodologías, eh, o cómo lo ha hecho, ¿no? saber cómo lo ha hecho otra persona. Y las metodologías pueden venir desde cualquier sector. Bien, como decía María, desde la parte más de trabajar en equipo, resolución de conflictos, lo que sea. Pero bueno, también puede venir desde la parte tecnológica, ¿no? De cómo también introduces la tecnología y cómo la tecnología eh, es neutral y no, ¿no? qué tipo de tecnología también eh, estás introduciendo. Y tecnología, digo pues todo lo que tiene que ser la, la, la tecnología más dura, ¿no? más digital, que, bueno, también es, pues para mí es un, es un reto que, primero, es algo lo que mmm, sí o sí está ahí en la puerta y hay que introducirlo, eh, para mí sería eso, ¿no? Cómo introduces lo nuevo y cómo también te vas desprendiendo de cosas que ya eh, no son necesarias. Y cuando digo esto de los necesarias, es, es, es un cambio de comportamiento y también cultural, ¿no? como para mí uno de los mayores retos es el cambiar del patrón productivo y sobre todo con el, digamos, todo el pasado más industrial que llevamos a las, ¿no? que tenemos en las espaldas del de, País Vasco al reproductivo y eso es un cambio de, de verlo de, de, de otra manera, es una nueva narrativa. Entonces para mí sería primero entender por qué hacemos esto, eh, por qué y para qué nos va a servir adaptándolo como cada organización a su realidad, porque creo que ahí lo que decía, no hay fórmulas, pero no hay fórmulas para nada, ni para poner la vida en el centro, ni para sobrevivir como organización ¿no? en, el, en el Mare Mahmoud. Eh, entonces a nosotros nos gusta mucho siempre partir de comenzar, comenzar pequeño, hacer pequeñas pruebas, porque a, a veces un pequeño una pequeña cosita práctica, un prototipo, lo que sea, es el motor que cambia. Entonces cuando te pones también un plan muy ambicioso, yo que antes trabajaba como en programas más de sostenibilidad ¿no? urbana, y entonces claro, tú leías esos planes y eran como eran magníficos, ¿no? porque además unía como la parte social, económica, ambiental, y decías, esto es un cambio del mundo, pero claro, son planes ambiciosos que, que no se llegan a dar nunca, porque es, es, es tan ambicioso que no, es, es, es imposible. Y porque el día a día, sobre todo las organizaciones, luego eh, tienes que llevar el día a día ¿no? de tu realmente de tu modelo de negocio. Entonces, eh, esa sería una cosa, comenzar pequeño, darle tiempo con esto que estaba diciendo, también darle tiempo e importancia a estas cosas y esto no tiene... Tiene que venir, eh, para mí no es mi idea, mi idea eh, ¿no? pues, ni de arriba abajo, ni solo de abajo arriba, o sea, sino dónde están las, no? las dos partes que creen en la organización que esto es necesario. Para mí sería eso como el eh, primer, eh, prim, primer punto de, de, de partida, eh, que el equipo se sienta involucrado en esto. parece una, una parte eh, fundamental, saber el por qué, el por qué se hace. Eh, luego, en, al hacer la vía, tratamos un poco de sintetizar todos estos conceptos también, ¿no? Alrededor del de, eh, de de centro, qué significa, los cuidados, entonces ahí había un mare magnum también de conceptos, etiquetas y demás, que era como, vale, ¿cómo lo simplificamos? De manera que también todo el mundo lo entienda. Yo creo que otra parte importante también es la simplificación, y ahí es verdad que un poco la crítica a la economía feminista, que, que, ¿Cómo traduces esto a un lenguaje que una persona cualquiera lo entienda y no igual no tiene tiempo para leerse los tres libros de rigor de, de, White, de la economía feminista o de cambio organizacional? Entonces hacerlo sencillo, ponerlo sencillo. Eh, y a nosotros nos sirvió eh, clasificar en tres eh, capítulos sobre lo que estábamos hablando, que uno es vivir, otro es cuidar y otro es eh, cobrar. Entonces, bueno, aprovechando que también ¿no? la, la guía está ahí, yo creo que son las herramientas que se, han, que se han diseñado, bueno, pues son unas herramientas, como otras, que sobre todo muchas es de, vale, vamos a crear conciencia de qué estamos hablando, también para generar, sobre todo sirve mucho, entiendo, para generar conversaciones, aunque bueno, todavía no tenemos mucho feedback de la gente que las ha estado utilizando. Eh, y, por ejemplo, en eh, vivir, pues hablamos de cosas como qué pasa cuando cuando alguien se queda embarazada ¿no? o embarazado. Eh, ¿Qué pasa? ¿Cómo se reubican las...? O sea, ¿cómo integramos esto en las organizaciones? Y a veces nos ha sorprendido esto con los casos de estudio que teníamos, que eh, hay un equipo... Bueno, uno de los casos de estudio, por ejemplo, es Yacta, que es un, eh, es un gabinete de, de abogadas en, en Barcelona, muy interesante, y en dos años tuvieron nueve hijos. Y en el equipo son como diez. Entonces, claro, ¿qué haces ¿no? con este tipo de cosas? Y a veces pasa como, no se tiene, primero, no, no se tiene en cuenta. Es como, bueno, eh, baja, lo único que se tiene en cuenta es como, vale, uff, esta persona, vale, se va a embarazada, la baja, tal. Entonces, ese tipo de cosas. Y ahí, pues, diseñamos una herramienta que es el, el mapa test, ¿no? Es una especie de, de, de ficha para generar esa conversación y para poner una serie de, de digamos, de códigos o de manifiesto de cómo esa organización eh, trabaja ese tema, lo tiene en cuenta. Eh, por poner otro ejemplo, también con lo que decía del cambio cultural, pues es el nadómetro, ¿no? Es como el hacer nada. ¿Qué pasa? ¿Hasta, dónde, ¿Hasta qué punto podemos introducir en las organizaciones esos momentos de hacer nada? Porque, y muchas veces estamos haciendo nada, o estamos procrastinando, o etcétera. Entonces, ¿por qué no tienes la permisibilidad de ir de tu organización cuando tienes un día que estás fatal? y bueno, es, es ¿no? con esa parte de flexibilidad, es que, mira, es que hoy tengo que estar en la nada, o sea, porque no, no... Entonces ese cambio cultural. Luego, por la parte de cuidar, pues lo mismo que decía María, que a veces no os parece que ya somos o, por oposores sociales o estar en según qué sector, nos parece de per se que ya somos... ya, ya lo estamos haciendo bien, y realmente es ahí yo creo que una crítica muy, vamos, a, a, a, vamos yo también lo vivo en esa persona, ¿eh? la colaboradora también haría esa misma crítica de estamos hablando de una cosa cuando realmente aquí quien se está cuidando como nos estamos cuidando, ¿no? O, y no sé, por citar una, una, como una pequeña herramienta que está, a veces es como compartir, ¿no? Porque cuando se generan los conflictos igual esto viene de un miedo, que está, es como es que tengo miedo porque no me siento capaz para ir a hacer este proyecto o tengo miedo porque en mi vida personal, lo que sea, entonces, dar esos espacios y aquí, por ejemplo, está la herramienta, ¿no?, la del desmiedator. Decíamos que son como los pequeños fantasmitas, ¿no?, de cómo los identificas, cuáles son individuales y cuáles de los individuales se convierten en grupales. Entonces, bueno, por ejemplo. Y el otro capítulo que es cobrar, que también lo, lo comentaba, ¿no?, María, obviamente es súper importante y más como en el proceso de transformación que se está, ¿no?, desde el, también desde el tercer sector, que nos guste o no es verdad se está como ¿vale? y cómo generas tu auto o modelo de negocio cómo haces esta transición entonces aquí creo que es muy importante poner en valor el trabajo que, que hacemos porque creo que eh, lo que decía antes del cambio de esta industria ahora ya no producimos piezas pero es que está, estamos en otro tipo de, ¿no? de, de, de, de, de economía de cómo se valoran no entonces si tú mis no eres capaz de valorar estas cosas pues entonces eh, no el, el resto tampoco, y, y ahí diría cómo tú muestras al resto que tú pones la vida en el centro. Por poner un ejemplo de una herramienta, pues está el, la, el emoti label que ¿no? es como tú puedes poner en una factura o en tus servicios o lo que sea, qué está haciendo tu empresa, lo mismo que tienes el sello de ¿no? ambiental o de calidad o de tal, qué está haciendo tu, ¿no? o tu, tu organización para poner la vida en el centro entonces como una forma de, de, de visibilizar